En Mirlo, somos especialistas en plantas de generación eléctrica continua. Las plantas de servicio primario proporcionan energía de manera continua. Por ejemplo, en lugares sin red eléctrica, con requerimientos de voltajes o con frecuencias especiales. De manera concreta, las plantas continuas se emplean principalmente en Construcciones Minería Eventos públicos Localidades remotas Implementar una planta de luz es una inversión, porque sabemos que un paro en tus actividades por falta de energía representa pérdidas para tu empresa. En Mirlo ofrecemos energía confiable y segura. Te asesoramos y cubrimos cualquiera de tus exigencias energéticas, además de darle seguimiento a tus generadoras con servicios de instalación y mantenimiento. Mirlo, tu solución en planta de generación eléctrica.